Leemos e imaginamos, leemos y conocemos, leemos y viajamos y cada vez que leemos podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio del sonido de las hojas y hoy les queremos compartir un poco de poesía entrerriana de la mano de Ricardo Maldonado. Ricardo Maldonado, nacido en la ciudad de Galarza, en el departamento de es un poeta, músico, autor, compositor de nuestra provincia que reside en la ciudad de Novollá y que viene realizando una tarea muy amplia de divulgación. Como editor dirige la editorial Ediciones del CLE y también la revista cultural El Trenzonal, una revista muy arraigada y que ya es patrimonio cultural de la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a hablar de Ricardo Maldonado Poemas, este libro publicado por Ediciones del CLE en 2019, que reúne siete libros de gran parte de su obra poética y vamos a conversar con él al respecto. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Valentín? Muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Por... Al contrario, es un gusto estar en esta casa tan importante para la cultura de nuestra provincia. El ámbito de la universidad y rodeado de libros, de otras voces, de otros escritores. Y bueno, eh, en un ámbito donde se va forjando ¿no? este, esto de poner al día la memoria literaria de Entre Ríos y... Y bueno, y, y recibir las invitaciones también que ustedes formulan a distintos escritores. En este caso me ha tocado... Este, gracias por esta invitación. Y esto que decías Ricardo para comenzar, eh, es, es difícil a veces eh, unir, eh, recopilar y también eh, y relacionar a los autores, a los artistas, a los creadores de la provincia de Entre Ríos de diferentes puntos. Y es un trabajo que venís haciendo hace largo como... Hace largo rato, digamos, como, como editor eh, A través de una editorial De aquí, de la provincia de Entre Ríos Que es Ediciones del CLE También a través de la, de la experiencia del Tren Zonal Sí, es una tarea que uno Se ha otorgado Que yo me he auto-otorgado Digamos, en función de la necesidad de Gestionar la, circula la edición y la circulación de los libros Es decir, cuando uno va tomando conciencia de su propio acervo y a su vez de esta herencia colectiva de, de la literatura escrita, porque también hay una fuerte corriente de literatura oral o de lengua oral, ¿no? de esa oralidad tan, tan rica que no ha quedado precisamente mmm, con el debido registro, ¿no? siempre se ha atendido a la obra de tal o cual escritor, pero de repente esa escritura está permeada constantemente por los usos de la lengua popular, la tradición oral, la, lo que va transmitiéndose de boca en boca. Entonces yo a muy temprana edad, eh, merced también al, al influjo de la guitarra y del canto, eh, fui prestando oídos atención a, a esa literatura oral de nuestra provincia que no fue muy bien atendida. Es más, este, todavía no hay una crítica certera, profunda, rica, digamos, una, una justa apreciación de los valores literarios de esa literatura oral. Quizás porque mucho se ha perdido o quizás porque falta también, digamos, este, sustancia científica ¿no? como para poder avanzar sobre eso. Pero por otro lado, este, bueno, la, la inquietud de colaborar en la difusión de los libros, eh, tomar como profesión la de ser editor de libros y editar una revista de hace 32 años que es la revista El Trenzonal, que ya es una revista, podemos decir, este, histórica en la provincia. ¿no? Y en el caso de tu poesía, Ricardo, eh, no solamente estás vinculado a la, ante, a la entrerrianía, a esta palabra tan bella, a este concepto tan bello, a la tierra, a nuestra gente, sino que también a conflictos, como decías recién, conflictos que tienen que ver con situaciones ambientales totalmente actuales, vigentes. Eh, es decir, es una poesía comprometida con el, el tiempo de ahora que nos toca vivir. Eh, te involucrás con problemáticas como los agrotóxicos, como el daño al ambiente, eh, las comunidades que... ...tratan de resistir las fumigaciones, eh, los animales, eh, la fauna, nuestra flora... ...que se ve dañada, afectada por esta problemática, eh, no le es capaz a la problemática. Para nada, porque incluso hay un libro muy específico que es La perdiz que mató Monsanto. Ese libro que yo edité en el año 2015, este, precisamente da vuelta al discurso... ...de la provincia bucólica que teníamos, de la provincia de ensoñación de las plácidas, lomadas, entre entrerrianas, de todo aquello que se pintaba como una postal para el turismo y eso iba acompañado por músicas livianas y por coplas livianas. Este, eso, digamos, tiene el contraste brutal de lo que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo. Entonces, darse, dar, digamos los sentidos sobre esa realidad implica también una, una posición crítica y un asumir también eh, la cuestión fundamental del ser humano que es la piedad, fundamentalmente la piedad, y el sentido de la confraternidad y la solidaridad. Es decir, solidaridad, fraternidad, piedad no son este, conceptos abstractos, no son sustantivos abstractos son actitudes ¿no? y esas actitudes van más allá del discurso poético la poesía capta un fragmento de eso pero siempre la realidad excede la poesía, siempre de ahí que haya un escritor que se crea que con su palabra puede dar vuelta al mundo es, es un sueño digamos, ¿no? Es una, es una apariencia uno es apenas un intérprete, un traductor de algunas eh, impresiones y sí, en lo que uno va adquiriendo conciencia es sobre el lenguaje, que ese es otro territorio, la construcción de un lenguaje. Pero está el qué y el cómo. La construcción del lenguaje es el cómo. Los argumentos, los motivos, las razones de esa escritura es el qué. El qué excede lo literario, tiene que ver con lo sociológico, con lo ambiental, con lo territorial, con, con la, la lucha por la igualdad de género, Se viene con un montón de, de connotaciones y con una cuestión de reclamos históricos ancestrales también. Tenemos cuestiones que nosotros no resolvimos el 9 de julio de 1816, que es el tema de la autodeterminación. Siempre fuimos un país tutelado por los imperios y seguimos siendo un país tutelado por los grandes intereses internacionales. Y en esto del cómo, eh, Ricardo, eh, sí. tu trabajo, tu obra tiene la particularidad de que la interpretás eh, también a partir de la, de la música, del acompañamiento de la guitarra. Eh, sí, claro. Le das un, un resignificado a esto que decías hoy de rescatar la tradición oral. Lo publicás, pero también lo interpretás sobre escenarios. También es otra faceta tuya la de... La es de otra música. faceta y no va en mengua, no va en menos, digamos. No es que la guitarra... La poesía va acá y la guitarra va atrás, van, van juntos. ¿Es tu compañera de viaje? Es mi compañera de vida. Y mi compañera de vida, digamos, significa la otra voz. ¿no? La otra voz que se complementa con mi voz. La guitarra que me afinó el oído para abordar la palabra, para abordar la eufonía de las palabras, el, la cadencia de las palabras, la acentuación, la musicalidad del lenguaje. Poesía es música y significado ¿quieres compartirnos eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> un poco de tu arte? sí, cómo no En El año 1986 yo publiqué el libro El sonido del hombre y en ese libro de poemas, un poema que se llama ¿Para qué sirve una guitarra? ¿Para qué sirve una guitarra? Sirve como sirve un caballo para cruzar el desierto O un caballo de madera, más precisamente Que usa la calecita del hombre para ilusionar a un niño Sirve la guitarra por algo vive en la carne del pueblo Por su tamaño humano de, de beso compartido Una guitarra es como una volanta del espíritu la he visto, por ejemplo, en el descanso del obrero cuando no sobra ni aliento para la palabra una guitarra levanta lo que ha quedado por el suelo La he visto madera de cadera al aire en estaciones anónimas caída de canto entre regresos y partidas Una guitarra suele ser el único decoro del desamparo La guitarra sirve y cuando se la ama es como un bastón de ciego, blanco, palo, con ojos Sirve como sirve un carro para una mudanza diaria Como un molino para el agua del sueño Como una casa con patios interiores Para el aire pasado Como un libro para leerlo con los dedos Sirve como sirve una noche para mirar las estrellas ¿Para qué sirve una guitarra? Yo sé que sirve para que el sonido del hombre suene más bello. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por compartir esto con, con todos nosotros. Y bueno, justamente para finalizar, eh, un poco hablando sobre este libro, Ricardo Maldonado Poemas, que recopila siete libros, siete eh, libros sí. de poesía tuya, este es un libro del 2019, publicado por Ediciones del CLE, y que eh, reúne, digamos, gran parte de tu obra, pero en realidad tu obra es mucho más amplia, hay otros libros también de poesía, y además de discos también, por supuesto. Discos, este, y un libro que se llama Voz varia, que reúne gran parte de la obra mía, es una obra de, de volumen de 700 y pico de páginas, ¿no? Y este libro, que sí es tiene una selección exclusivamente dedicado a, al ámbito universitario, a la gente que le importe leer en profundidad la poesía, digamos. ¿no? Este, si querés puedo leer del libro algún poema. Bueno, eh, compartimos un fragmento, si quieres... Un querés? fragmento, Barbo. Ahí está, donde cae. por ejemplo voy a tomar un poema de este libro que llama La mudanza y de este libro que edité en el año 2003 La mudanza ya enseguida vamos a buscar un poemilla un poema es el primer libro que yo edito con poesía en prosa o prosa poética ¿no? así que este bueno para mí es, es muy importante eh, esta obra. Lo que se dio vuelta, lo que se dio vuelta y se puso a mirar la tentación de la tarde, un claro velamen soplado por segundos, sus piernas largas entre los cardales y el centro todo de plata de la perdiz, con un pequeño orificio para el silbo emocional. Lo que perdonó al paso sin saber lo que perdona, tanta barbarie lastimándole la boca. Lo que se puso a entonar un estilo, mientras desencillaba de memoria en la tapera, donde siempre aparece el que cuenta con los dedos, las vértebras justas de una décima. Lo que florido fue tocado en el hombro por esas varas cuando alumbra de costado la sorpresa, cuando vuelan los primeros sombreros de la sombra mora y siempre a estas horas estaré volviendo a Galarza. Muchas gracias Ricardo, gracias por venir. Dos orillas Vi desfilar las variaciones del poema Por la orilla opuesta Vi alejarse la orilla opuesta Como un continente que se oculta De este lado lavaron mosquitos En el arroyo Por acá quedó un tacho de veneno Entre los pastos Jugaron a las escondidas los brillos Por no ver la barbarie impune Por la orilla opuesta Abrieron y cerraron tranqueras Los chiviros en la claridad Pasaron unas vacas lecheras ...unos caballos sin ...y un perro criado a interperie... ...invadió el reino del cuí... ...temprano el agua tenía mojarras... ...como niños por lo bajo... ...ahora prende de una quietud que da pavor... ...vino derecho la máquina fumigadora... ...a apagar la resaca del infierno... ...en la íntima corriente adolescente del arroyo... ...donde antes los días... ...tantas veces se bañaron... ...donde a manos llenas los dioses hicieron llover peces donde los fuegos de Misunga quemaron. Quemaron calderitas de la lata de dulce de duraznos. Mañana tendremos un nuevo coche fúnebre con nombre de Arroyo y a nadie se le hará culpable de esa desaparición forzada. Habrá que esperar entonces miles de años para otra encarnadura. La orilla puesta del poema cada vez, cada tanto, cada vez más lejos se corre y pierde timbres como dientes de leche. Hoy casi no escucho el contrapunto del arroyo que mentaba el poema enamorado de él. No puedo comparar porque no hago pie, no hay gajos para agarrarse en lo cierto, los motivos de asombro se desvanecen. Algo pasó y no es cuestión de moda literaria, sino de ausencias secas, de cuerpo ausente, de ausente sin aviso. Este poema integra el libro Ricardo Maldonado, Poemas, de Ediciones del CLE. Y para finalizar este episodio les quería compartir otros dos libros, otras dos recomendaciones. El primero es Amaro Villanueva, su autor, y el libro se llama El arte de cebar, el lenguaje del mate. Este libro publicado por la editorial de la Universidad de Entre Ríos, conjuntamente con la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, integra la colección El País del Sauce y es una obra clásica de Amaro Villanueva nacido en la ciudad de Gualeguay, entrerriano que eh, ha tomado un trabajo muy grande de explorar, de conocer, de narrar de detallar eh, grandes aspectos y muchos detalles sobre la cultura del mate sobre cómo se ceba, sobre cómo eh, nuestra sociedad y nuestra cultura eh, remite a un montón de aspectos diferentes en torno al mate y que es una obra clásica que reeditó la Universidad y que se puede compartir y seguir leyendo. Y por otra parte, brevísimo Tratado sobre las malezas, que es un poemario de Daniel Luis de la Suana, de la ciudad de Villaguay, también del centro de la provincia de Entre Ríos y que fue publicado conjuntamente entre Editorial Water y ediciones de la Universidad Nacional del Litoral. Dos obras también de autores del Centro de la Provincia de Entre Ríos que les queríamos compartir y nos reencontramos en el próximo episodio del Sonido de las Hojas.